Hola amigos de I Speak Spanish, bienvenidos al tercer día de Inmersión México. El día de hoy vamos a meternos hasta la cocina. Vamos a ir a visitar una familia que es la familia de uno de mis amigos. Un amigo que es empresario. Eh, vamos a ir a conocer sus oficinas para que vean pues cómo es una oficina aquí en Ciudad de México. Pero en realidad ni siquiera es Ciudad de México, vamos a viajar al Estado de México que pues por distancia es corta pero por tráfico es mucho entonces vamos a meternos al metro, el metro es el transporte público más usado por los eh, mexicanos, eh, aproximadamente 5 millones de personas se transportan todos los días en el transporte público de la Ciudad de México, vamos a visitarlo vamos a ir obviamente por una línea que es muy tranquila porque pues no podemos eh, irnos por donde haya mucha gente y vamos a platicar con, pues, con los papás de mi amigo, con su familia y eh, vamos a practicar mucho nuestro español, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Hoy tenemos tortas de jamón las tortas en México se hacen con dos tipos de panes hoy les traje los dos, tenemos la telera y tenemos el bolillo entonces, tradicionalmente van a llevar un aderezo normalmente mayonesa, un poco de frijoles, jamón, queso, jitomate. Hoy no le echamos cebolla porque Larry no le gusta, pero también podrían llevar cebolla y aguacate. Tiene un ligero aderezo que no pica, pero con un toque sutil a chipotle. Sabe pero no pica, ¿ok? Es muy sutil, si ves casi no sabe. Tiene sabor de chipotle sutil pero no oh, picoso sí. solo eso, eso un poquito normalmente llevan o chipotle o rajas que son pedazos de chile completo eso no lo hice wow. obviamente pues ponerlos <risa> pero eh, normalmente van así espero que les guste sí cómo no <risa> ¿Qué? Una pepita, un chicharro. No, no. Vamos a ir a la casa de un amigo. Alan. Larry y Victoria. Ah, Hola Victoria. Silvia Trezo. ¡Hola, Silvia. Hola Silvia. Silvia. Hola, ¡Hola! Silvia. Hola, ¿Qué Hola Ay, qué Hola, ah. Cuidado, ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué les ha parecido México? Uh, muy bien. Sí. Es uh, interesante grande. <laughs> sí. Uh, comida. Comida es, es uh, madre. ¡Muchoso! te sí. Y esto es el Estado de México. donde estábamos ahorita con, con la señora? Ese es el límite de la ciudad con el Estado de México. Entonces, la ciudad no está en el Estado de México? El Estado de México pertenece a otro municipio. Es otra, es otro. Es otro estado. Sí. Tiene mucha fama por parecer un pueblo. Por parecer, es un pueblo. <laughs> Después de que conozcan mi oficina y conozcan a mi, a mi equipo de trabajo, Ajá. vamos a ir a casa de mis papás. Pero es una casa muy mexicana, muy. es una casa muy colonial. Muy bien. ¿Les gusta la arquitectura mexicana? Trabaja el... ¿Sí? Esta, la casa de mis papás es muy colonial. Bueno, debe ser muy bonita. Es bonita. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Harry. Buenas tardes. Y a Ah, ¿ya, ya habías venido. Sí, muchas veces. Um, desde hace 30 años. 30. Años. Sí, sí. Um, dos o tres veces cada año, por muchos años. Usualmente en las uh, ciudades turísticas. ¿Cuáles? Um, Acapulco. Acapulco. Puerto, Puerto, Acapulco. No, no, no, no, no en um, uh, um, uh, Puerto Vallarta, el municipio, um, uh, la mayoría de veces en, en um, Puerto Vallarta. En okay. uh, uh, Cabo San Lucas, uh, uh, Cancún, uh, Oaxaca. Una vez en Puebla. Yo vivo en Puebla. Sí, sí, me gusta Puebla. Sí, sí. Ah, la, la comida está bien. ¿Dónde está Puebla? ¿Dónde es? Yeah. ¿Llegaron ¿Qué? al Aeropuerto de México? Sí. Del Aeropuerto de México nosotros... Esta es la Ciudad de México. Sí, sí. Ustedes llegaron aquí al Aeropuerto. Sí. Ahorita estamos acá. Sí. En donde de... ustedes estaban en la Ciudad sí. de México está aquí. Puebla es hacia allá, es otro estado. Sí. Es otro... another estado. Sí y está como a una hora del, del, del aeropuerto ah, no. o sea, si se van a Puebla o vienen para acá, hacen el mismo tiempo no, no recuerdo el nombre, pero hay un pocán entre Puebla y la ciudad de México puede ver de ambas ciudades ah, Popocante. soy de todos lados yo viví en Estados Unidos cuando tenía 11 meses mis papás me llevaron me regresé a México a los 6 años vivía en California y aquí en Coacalco en este municipio es donde yo crecí me casé hace 6 años y hace 2 años me fui a vivir a Puebla pero mi vida sigue siendo mucho aquí en México y tengo oficina aquí en México, tengo una oficina en Puebla, y tengo una oficina en Veracruz. Oh, okay. Pero mis actividades de trabajo están uh -huh. en todo el país. Mi, mi esposa siempre me pregunta, ¿por qué quiere aprender español? Porque es mi pasatiempo. <risa> ok, muy bien. Y aquí en, en México, por si no saben, nos cuesta mucho trabajo. Yo hablo inglés. Porque yo sí. me desarrollé allá. Algo uh -huh. was en general, uh -huh. I learned English. Pero en México no aprendí nada de inglés, nada, nunca. Sí, en ¿no? México tenemos muy mal nivel de inglés. Uh -huh. sí. Muy mal. Pero primero, ¿no? muchísimo de español. Eso sí. vamos a comer mole, y más tarde ¿Oye? la casa de mis papás ya está aquí No, sí, sí. él es el taquero papazul ¿cómo correcto? es? Papatzul ¿y así te llamas Papatzul? no, me llamo así se dice la banda ¿qué tal? ¿qué tal que así se apellida? no, es que papazul es una comida de Yucateca Nada más que antes le pegábamos al tenis y, este, y en un torneo eh, nos pusimos borrachos Ay. y ahí papazules, panuchos. Yo a todos les empecé a decir Ah. Ahí se me quedó borracho, güey. Borracho nada más. Por, por, no sí, nada más. Ahí Ajá. sí fue, ahí sí fue borracho. No se la kilo y no se la sirve. Quién son del el equipo? ¿Quién son de Saúl? Gracias, gracias. ¿Eh? Voy a poner esto pollo ¿Sí? ¿Sí? ah, no, tardes. No, no, no. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ah, okay. Bienvenido. A ver, vamos a pasar por acá gusto. Bien, Hola, bien muchas mucho ver, mucho los Buenos los de los Buenos días. de. días. Buenos días. Buenos Sí. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Tú vienes de Holanda? No, no es cierto. No, no hay lista palabra. Ay, esta palabra. No, Ustedes qué quieren. Yo me refresco, señor. Este... Oh. Ahorita no están gente, se acaba de... Dice, pues, por y cuando venga, les dicen que les serví refresco. Fíjate que lo único malo de aquí es que... Yo oh, ¿qué tengo yo... quieres? Sí. Ah. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no, no, este Pero aquí si tengo frío y... ¿Se llama eso reboso o como un chalecito? Es como para cuando te acuestas, te tapa los pies. Chal, Cuando pasan muchos años de casados, uno es culpable de todo. No, no. <ríe> todo lo bueno que pasa. Un esposo que sabe todo, ¿eh? Vale, ¿no? Hay que aprender un poquito de todo lo que viene en la vida, ¿no? Porque has <música> ido a lugares ¿A donde te, te han llevado? Ah, vas, um, ¿Vas al tercero? Um, ¿Vas uh, um, <ríe> visita? Sí, vas a ¿Qué um, fotos? Ah, sí, de poso Plano. de Pozo Plano, sí. El uh, museo. El museo. El museo. Y... Uh, ¿Y? y el mercado más grande en el mundo. La mujer. Ah, es, la central de abajo. Sí, sí. Ok. Uno, um, una, una central de floridas. Circles de... de, Irons, cerca de él, donde... Por ejemplo, de flores. ¿Eh? Okay. De flores. El de, no. ja el de Jamaica. Ah, el de Jamaica, de las flores. Y ella es la primera. He estado mucho con él. conmigo es noble. No. es noble. Es que yo conozco a él. Sí, en Los Ángeles. Sí, por... Con, con toda mi familia. por años? Por cinco años. Por cinco años. Por cinco años y no aprendí <risa> Ajá, ajá. Porque eh, sí, claro. yo trabajaba ¿O? ¿O yo so en un negocio que era eh, con puros ya mexicanos, ¿Ya de no, entonces no, no necesitaba no, inglés. No ¿Quieres un tequilita, <rug intense> un boca rompope? ¿Sabes lo que es rompope? No no, no, no un... um este um, es no ese. Este es rompope. ¡Ay qué rico! ¡Pruébenlo! Si, si quieren ustedes me dicen, ¿eh? ustedes están... Ah, sí. Oh, mira, ¿no? ¿Te tiras al mar de aquí? ¿Te he echas clavado? Este es, es oh, muy, muy pendiente. Oh, sí. sí. sí. sí. Es, quizás, no sé. Um, no sé en metros ¿no? pero quizás 30 en 10 cuánto es en 10 30, 30 pies quizás 10 ah, metros 9 metros 10 10 metros, diez, diez metros pa, casi 10 casi metros sí, 90, sí, sí. No, no sé exactamente sí. pero si son 3.3 pies por metro 6 ¿vale? <risa> años no en inglés <risa> <risa> un poco un poco para para Vicky. Muy bien, Vicky, muy bien. Ahí viene el limón gonzalo. Pensé que no iban a terminar un estudio. Y aquí terminaron todos. Tienen su tigre Por ejemplo, mi hija que se un trago, despacito. Bueno, está acostumbrada a la que no cuesta nada en los Estados Unidos, entonces uno tiene que tomarlo de una vez porque si no no se puede tomarlo ah sí <risa> sí pero eso es muy suave sí está muy suave ¿ya arrollaste? son mis dos nietos de ¿Sí? chiqueros hasta la Dos. nada sí. no, no, no no no, no. estoy bien sí, señora la Gracias. cosa cae mi sí. ¿Este? la break oh, no, no. esta soy yo ay sí sí salimos sí. sí. del y nos tomaron fotos mi cumpleaños <risa> son sí. en junio <risa> ¡Uff! Juan oh, bueno. Junio fue ministra. Gracias. Y ese, sí. la tomó. La Vamos a comer pastel. Él tiene también. ¿Ella ¿Yo? no puede ¿Ah? comer pastel? Sí. Entonces le dan su pan. ¿Qué es? Mm. ¿Para qué como pan? <risa> Yo o muchas personas en los Estados Unidos um, creen que los mexicanos son muy diferentes que nosotros, pero en realidad es, es la lengua es diferente, pero es, es muy similar en muchas muchas veces. Pero esos viejitos que sí, sí. están ahí son viejitos de mucho. ¿Conocen conocen el valero? ¿Han escuchado lo que es un valero? Valero, un juego de México. Valero, no. es cowboy? No. No. A ver si siento que Al tiempo me quité. No, sí. No. Sí. Es casi imposible. Sí. Yo lo hago diferente. Bueno, cuando lo hacía, ya no me acuerdo, pero ahorita voy a probar a ver si me sale. No yo, así. Yo, yo. Ay, gracias oh. es de principiantes. Y tú no pudiste. ¿Cómo no, ya lo sé. Ven ¿y tú? No, pero yo tiene años que no juego esta cosa. Ni el trompo. En Los tiempos decían que el... ese, ese vale 20 puntos. Pero decían que ese no va a lo hacían las mujeres. <risa> <risa> ¿Por qué? Si es el que más sí, atinan. Casi, casi. Sí, sí, sí, sí el ah, eh, eh. Este era para mujeres, no, nombre like oh, ah, ah. No. Oh, no es no, no, vergüenza. no, te preocupes, sí. se va a no, doing no, no, no, girl is no, no, no, no, no, no, Sí, yo tenía uno bueno, cuando yo era joven, pero es más, no sé, como cono. Ah, ya, y este no era así, era como cono también. ¿Sás? no recuerdo. Quiere descalabrar. Sí. ¿Cuál es el que quiere vale decir? ¿Pegarse en la cabeza es el que vale 100? No mira, sí, no, mira préstamelo. Este, ese, ese que hizo, este, Saúl vale 20. Este vale 20. Este vale 20. Este vale cinco. Ah, sí, y este? Ay, <risa> este, este. Este vale cien. <risa> está muy largo el este. Pero esta es la solución más sí, este es. fácil. El asunto está en el jalón del hilo. O sea que, que le jales el hilo. Para que le puedas encontrar el, el hoyo, entonces, ese es todo el truco. Sí, Los gelatinamos rápido, es, uh... porque tenemos práctica. Te ah, sí, eso es de práctica. A ver, inténtalo. No, sí, no, no, no, no. Pero se no de 20. Sí, por ejemplo. Sí, Sí. Pues, pero No has estado no has estado en Michoacán, ni si le puro mandingo mexicano. ¿Qué me dijo de las carnitas? No? Se dividen en dos: las de quioga y las demás. Y en las demás hay, hay niveles. A lo mejor las que tú is de México están como en el segundo o tercer nivel. Hay niveles. por así se dividen de fácil. Mira, te lo voy a poner de esta manera más para que te lo des. En Quiroga, el centro de Quiroga es una T y en Mera la T Estados Unidos. Para acá vas para México, para acá vas para Guadalajara y para acá vas para la costa. Para... Ah, sí. Ok. De acuerdo. En el centro de Quiroga todos los días se ponen a vender 12 personas vendiendo carnitas uno tras de otro, uno tras de otro, formados. Puestitos. Como las garnachas aquí. Y el que menos vende vende tres cuerpos diarios wow. ¿Sí? tres cuerpos diarios Entonces nada más para que para que te diga para que para decirte que hay niveles o sea no vas a comparar con alguien que tiene una tres cuerpos ¿No? tres sí, tres fritas de ahí se llaman fritas el que menos mata mata tres cuerpos diarios okay. subir la montañas para entrar aquí pero es, por eso es, es un poco más plato pero 20 minutos sobre la montaña en la bahía de San Francisco es un, un promedio es un millón punto cinco punto quinientos millón sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí aquí sí en en sí en en, en un millón doscientos mil, pero al otro lado es, es, es, es, es bastante más. Okay. Sí, bueno, ¿no? Queso y okay. un sector de fábricas. Todo el movimiento. Y, uh, ¿Pero qué ¿Es que otra manera? ¿Es que de otra Trabajé en una, en una fundición no uh, de metal uh, y uh, <risa> <risa> otras cosas. Uh, más de más de, uh, bueno, de leche, que leche que y queso lo... o sea, no... sí. o sea, de... en, en estos chicharrones los hacen con el cuero de los sí. Sí. ¿ok? Sí. muchos vienen de Wisconsin ah. Oh, sí, sí, y aquí sí, se, sí, se sí, hacen sí, los sí, chicharrones y sí, sí, se regresan ya hechos los chicharrones no, sí. Empacados no traí, sí. Lo que pasa esos lo, que allá? Hay... Ajá. lo que pasa es que México no puede exportar no. Carne a Estados Unidos no. o, o sabes que Se necesita no, un permiso preparar, Especial sí, sí. Y son empresas muy grandes porque sí, sí, cuesta sí, mucho dinero no, sí, sí, Entonces pero, para no, evitarse no, Eso, sabes, eso es que, traen los no, cueros que, De allá Y sí. se y entonces justifican, prueban que la carne viene de Estados Unidos, ya no necesita revisión. La, la procesan aquí y se regresan allá. Y viene de Wisconsin. Viene de Wisconsin los pueblos. Muchos, no todos. Muchos. Es como value added se dice? valor agregado. ¿Cómo? Valor agregado. Valor valor. Exacto. Le pone. valor agregado. Aquí, valor viene es, es, es. You add value to sí. Aquí viene y se le pone valor agregado y ya se va. Había una fundación en Monterey. Mm -hmm. Es que eso ah, se sobre. Uh, so tortilla? ¿Tortilla? No, no, no. La ciudad cerca de Man. Saltillo. Saltillo, sí. Mm. sí. ¿Por qué? <laughs> porque mi pero, compañía. Uh, había un, una fundición en Madrid. ¿Una sucursal? Una, una fundidora. Fundidora, sí. ¿Y este y qué fabricaban? ¿Nada más fundían o hacían um, barras? Aparte es por uh, uh, coches. Ah, partes para coches. Y otras cosas tú para. Uh, pero uh, más de coches. Uh -huh. yeah. Muy bien. Sí, Honda, uh, GM. And Sí, muchas, sí, va wow, muy bien, sí. muy bien. ¿Y qué más hay por allá? Están, sí? aparte de leche y quesos ¿Sí? y condiciones. Oh. Um. No sé. Oh, Green Bay Packers. No, sí. <bussed> Fútbol americano, sí. Uh. Nada, nada, uh. nada más, no sé. ¿Y el clima? El clima es uh, horrible en invierno en, en ¿no? y uh, bien en primavera. Uh, hace mucho color en okay. verano. Uh, otoño es uh, mar maravilloso okay. en sí. Uh -huh. sí, Por lo tanto, <laughs> mi esposa y yo viajamos a Florida y Arizona. En mi ano, ¿ah, sí? Te van a tener así sí. No, Le van huyendo al frío. Sí, sí. Se, ya, es que, se llama Snowbirds. Sí. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿te, te llamas? Solar? ¿Te llamas Solar? Hola, hola. Diles, yo soy Marcelo. Diles, ¿Qué? gracias por los dulces. Dile, gracias. Dile. ¿Qué, es? ¿Qué es eso, <risa> <risa> ¿Son dulces? A ver. Bueno. ¿Te los vas a comer? ¿Con quién? papá, ¿Con quién? ¿Con tu hermana? Con sí, Ievi, Ah, muy bien. Diles, ahorita vengo. Con ah, cuidado. Yo llevé la Coca-Cola por primera vez a Estados Unidos. en una Cuando la primera vez me dijeron que estaba loco. ¿Cómo voy a llevar una Coca-Cola al país de la Coca-Cola? Y de la Pepsi. Y de la Pepsi. La Pepsi me demandó, déjame decirte. Imagínate, todavía estoy vivo de mi lado. Tuve que firmar con el vicepresidente Pepsico de Atlanta. Bueno, esas es historias. Entonces yo llevé la coca-cola y querían la de la botella de vidrio, no la que la tomas y tiras la botella, no la retornable, la que se vuelve a usar, la okay. rica, esa tiene varias características, por eso me gusta la gente, pero descubrí, la compañía donde estuve trabajando, que es una compañía que fundamos dos años, se llamaba Nostalgia oficina, que es Productos Nostalgia. Porque descubrimos un asunto muy sencillo, ¿no? este es lo que tú dices. Cuando la gente se toma una Coca-Cola mexicana, un mexicano se toma una Coca-Cola mexicana, no se está tomando nada más la Coca-Cola se está tomando su sí, recuerdo, ahí, ¿tú sí, tú, con tú, tú, tú, la plática, sí, sí, sí, con el compadre, la fiesta, y me dediqué a llevar todos los productos de refresco retornables. Yo conozco tiendas de Aida, sí, pero no he ido, nomás las conozco, porque es negocio. ¿Le da miedo? ¿Le da miedo? ¿Tú Subí, ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú ya? Espérate, te lo a dar cinco vueltas. Una, dos, voy a, a abrir, no, sí. Dile no, sí. wow. dile no, yo voy a agarrar más. Piña, o sea, no se va a agarrar más dulces que sí. tú. Sí, no. Y la piñata no, no, no, no. está. Ay, dile yo soy. La piñata está. Yeah, piernas, piernas, arriba, arriba. Se... Izquierda, un, izquierda. Un, izquierda dos. Se acabó. Ay sí, ay qué. Ya, ya, ya, ya, se acabó. Ya la ya. Se acabó. Yo no quería ya después pues, quiere. Ya mero. Estás... amigo! Sí. Qué padre. Sí, tres, listo. Justo lo tuyo. Okay. Va. Voy a atrapar un mosquito. Un año tres. tres Cuatro sí, sí, sí. Y <ríe> Y cinco La piñata está aquí Fuerte, eh Dale, dale, dale No pierdas Arriba, arriba ¡Tiempo se Ya quítate. ¿Quieres que le rompa la piñata? ¿Papá que la rompa? Bueno, pero primero gatita, si no, Tita no le va a pegar. Tres. Cuatro. Y el pilón. ser! ser! Sí, sí. Este es el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Un oh, miradito! Oh. ¡Wow! super lápiz! ¡Wow! Cuando se llene, gana Todo. El que sí, llene primero, gana uh, También, También uh, tiene como el bingo El bingo... Puedes jugar a veces de hacer una línea o una diagonal, pero ahorita o una me... que tenga el diablo. <risa> <risa> si a mí me gustan las ranas, pues cojo una que tenga la rana. ¿Lo ganaste al turno? Es... Yo, yo les recomiendo Pongan mejor sus fichas y van quitando fácil. Es más, bueno, para mí es más fácil O sea, pongan y si Por ejemplo, mi suegro dice, la rana nada me la quitan En vez de estarse fijando y poniéndola uh -huh. En lo que no, hagan... uh -huh. El valiente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ¿Es veo no, no, no. Sí, ese es el valiente El bandolón Es como la guitarra no, no, no la pera, no peras, no peras, la maceta, la primera, el alacrán, el alacrán señores, la rana, la ya famosa rana, pero qué, qué el barril, el barril la oh sí, gracias por el la bandera. No, uno más. Uno más. Uno más. Y vamos los dos por la uno pista, más. Uno más. Uno más. Uno la que lotería más. no, más. Uno más. Uno más. Uno la La más. Rama, rama, es no más. El soldado, uno <ríe> ¿Pero fue. <risa> el castillo. ¿Cómo cómo ustedes? No, lo que traemos. <risa> la luna, la luna, la luna. Uy, el venado. Me gusta comer. Muy bien, Larry, muy bien. Sí así, no cambies. El gallo. El gallo. Dice el lío, Leo. Sí, dice el lío. El gallo. Okay. El corazón. El corazón. Corazón roto. <risa> el, tambor. el tambor. El tambor. El tambor, muy bien. Sigue así. El que barril. más se me quede viendo nadie. El barril. El barril. El, barril. Sí, el, barril. el caso. El caso, caso. La, rosa. la rosa. La rosa, muy bien, la resilla sí, no. así. Hoy una sí y una no. El apache. El apache. apache. ¿Qué cómo se Cuando me está regresando al camino, muy bien, Larry. Ah, no, no, muy bien. La sandía. Excelente, Larry. No, no. no Excelente. No, no, no. Muy bien. <risa> <malo. risa> la botella. Sí. Sí, Larry. Sí, sí. No, Larry, no, endereza el camino. El borracho. Excelente. Tres. <risa> Tres. La calavera. No. Calavera. No calavera. La no. ronda. <risa> el el... violoncello. Este es David. Muy bien. Híjole, Otra, más. Otra más. Otra más. Si Estamos partiendo otro. ¡Ay, cariño! Vale. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Qué alto! ¡Mil, dos! ¡Miki, nos vas, a, me vas a, a, engordar? a engordar! Sí, nos vas a engordar. Es chiquita. Tiene un terreno de 7x3, 20 23 pies. Ya nos vamos. Si tiene 600 pies de largo. Entonces, y nosotros éramos mi esposa y yo y cuatro hijos. Entonces dije, a ver, ¿qué voy a hacer? En ese tiempo, yo tenía posibilidades de comprar, por ella tal, pero no lo veto, Tenía posibilidades de comprar otra casa más grande en otro lugar. Sí. Mi esposa tiene grupos de amigas desde cuando mis hijos iban al kindergarten. Entonces, ese, eh, eh, miré, pensé: si nos vamos a vivir a otro lugar, mi esposa sale a desayunar con amigas lunes, martes, <risa> miércoles y tal vez jueves. Entonces, dije, me la llevo a otro lugar ¿Y qué es nuestro patrimonio? No nada más es O la casa que tienes O el dinero que tienes Sino tu entorno Las amistades sí. La familia, sí. etcétera, etcétera Entonces, eso lo puse en la balanza Y dije, de aquí no me voy Mejor le voy a, a modificarse esta casa Entonces Dije, con el tiempo nos vamos a hacer viejos ¿Ok? ¿Ok? Cuando te haces viejo, entonces, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es que te sientes cansado de subir una escalera. Con el tiempo te cansa una escalera. ¿Okay? Entonces, psicológicamente tuve que hacer una escalera ancha, grande. ¿Para qué? Para que cuando subes la escalera no sientas el cansancio, tengas ganas de subirla. Si ustedes se paran ahí en la puerta cuando llegaron Posiblemente tenían ganas de subir uh -huh. Y esa es una cuestión emocional In, invita, invita... E invita a subir yeah. Y puse esto de madera Esto de madera tiene esta forma Porque desde lejos Se ve como si fuera un brazo De una persona que te está recibiendo Que te dice ven sí. ¿Me explico? Uh -huh. Así evité ese cansancio. Y dije, no hago una escalera chica. Las escaleras en las casas generalmente son chicas. Chicas, si me refiero a tres pies o cuatro pies. Y entonces, así hice. Luego, dije, a ver, generalmente toda la gente nos cuidamos, sobre todo aquí en México, por la inseguridad. Que vaya gente a robarte tu casa, que se metan a robar, que tengan, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, no. Aquí, aquí en este lugar, no, no no aplica eso. Hice mis rejas esas que están ahí que se pueda ver hasta allá, que de allá se vea para acá y de aquí para allá. Y si ustedes se fijan, todos los vecinos tienen rejas cerradas. Sí. Pero no pensaron, ¿por qué? Porque aquí es muy difícil que alguien entre a robar porque lo ve cualquier persona. Aquí en este lugar. O sea, no puede entrar un desconocido Porque lo ve un vecino O otro vecino, u otro, cualquier vecino Y van a ver Entonces automáticamente estoy haciendo Que los vecinos sean mis vigilantes ¿no? Sin decirles ¿De acuerdo? Sí Entonces eso pensé Y luego cuando pensé También dije, a ver Esto me lo traje de Esa es piedra de Michoacán Es una piedra que se usaron desde los tiempos cuando los españoles llegaron a América, a conquistar América. En esas canteras mandé traer esta piedra, que es, se llama cantera, que los arcos. ¿Okay? Y la reja la mandé hacer con unas personas que trabajaban ese fierro a mano. No es de, de máquina, sino a mano. Bueno, este terminado que le hice aquí, de este, es por lo siguiente... Con el paso de los años, esta casa tiene 22 años y es la misma pintura, no he pintado otra vez, es la misma pintura. ¿Por qué razón lo hice así? Hice esto rugoso, que tenga hoyitos, y le hice un, una pintura que se llama deslavada. Deslavada quiere decir que con el calor, el frío, el sol, el agua las paredes o la pintura se va haciendo vieja y esto si se hace vieja no se ve mal porque está hecha para eso sí. ala de mosca uh -huh. no es muy común ¿por qué se llama ala de mosca? porque tiene destellos así como las alas como brillan de las moscas sí. esta, esta piedra no es muy común si ustedes se acuerdan o si han visto muchas cocinas no encuentran muy fácil estas piedras. No. El piso, el piso bueno es una loseta cerámica que le, este, le... trate. Cuando estábamos haciendo esto, es muy difícil ponerse de acuerdo en la familia. A ver, a, mí, a uno le gusta a uno, a otro le gusta a otro. ¿verdad? Entonces ahí tuve a veces es que ponerme de acuerdo con mis hijos y miren este se ve mejor, este otro no se ve mejor. Tu mamá va a decir este. pero yeah, yeah, yeah. Complot linda, ah. Sí, y esto es este, por ejemplo, es el mismo material, pero ahí con inclinación de 45 grados y allá para que se vea, o sea, el, el mismo, la misma cerámica, la misma tal que le llevan allá, uh -huh. hace los dibujos. Uh -huh. Y todas las, toda la madera que hay en la casa es una sola es fresno. Uh -huh. vénganse para acá. Esta es, bueno, este es una alacena donde tenemos aquí. La despensa. Aquí tenía, ya me lo han invadido, pero aquí es mi cava. 72 botellas. Mis hijos se las toman y se las han tomado y ya me dejaron sin botellas. Y entonces aquí <risa> <risa> guardo las, las despensas, Vénganse para acá. <risa> Sí, toda esta cantera que viene de, de, este, de Michoacán. Esto es una, nuestra pequeñita sala de TV. Esto lo, lo tengo de doble altura y remata con tres vitrales que tengo aquí. Oh, wow. bueno. Esto es Era la recámara de mi Era la recámara de De mis hijas Ah bueno, yo tuve dos hijas y dos hijos uh -huh. Cuando la diseñé Dije En lugar de hacer a cada quien una recámara uh -huh. Dije una recámara para las dos hijas Y una recámara para los dos hijos uh -huh. Para que convivan Para que se peleen para que platiquen, porque les podía hacer una cada quien, pero cada quien se, se, se pone como en el celular, viven su propia vida y no toman en cuenta a los demás de aquí, tenían que convivir a fuerzas. Entonces, esto hice, esto se nos rompió, pero hice este, este, este, este tocador, hice. Esta es una lámpara, la cubierta. Entonces le hice algunas cosas, su, su baño, su ventanal mm. y les hice su recámara de dos pisos. Acá arriba está el acá arriba están las... Este, las Como ellos estaban jóvenes y podían subir mucho y bajar. Sí. Mm. Cuando regresaran a los transeñores. vez? Cuando regreso, regreso a los Estados necesito comprar esto para mi cama. Ah, oh sí, mm. esto lo cierras y ya no hay mi... moscos ni nada. Yeah. Ni... Mm. Les hice un, mar... un cuadro y les dije aquí pinten lo que quieran y pongan lo que quieran. Para que no pinten acá o acá <ríe> o en ningún lado. Sí. A la derecha hacia arriba. Para la cena tenemos rajas con crema, plátano al horno con queso panela fresco, frijoles, guacamole, tortillas, salsa macha y un poco de crema. Las rajas no pican ya que se les quita la semilla y las venas. Esa es la parte que pica. Entonces, pues la idea rajas, es chile poblano con crema y un poquito de queso. Sin pica. Sin que pique. La idea es que se hagan los tacos que gusten. en dentro de los tacos, ¿sí? Sí, con un poco de frijol o guacamole. ¿Y Sí. ¿Eso sí, es como una.? ¿Ostro? es para acompañar sí. no, no, es dulce y salado no es completamente dulce Dios, sí. no, y eso es plátano con qué? con queso mm -hmm. queso panela asado al horno bueno me gustó. ¿Les gustó? Muchísimo. Ah, me alegra mucho que les guste. Oh, muy bien, muy bien. Pues, uh...